Estoy jugando unas cosas la emisora todavía Está bien, está bien Mira como te ves tú ahí No, pero lindo, hey Pero bien pero... A tu lo voy a oscuro, de ese lado, ven a verlo de ese lado Pero ya, estamos en vivo ya Sí Estamos en vivo Pero yo no te, tú no te estoy yendo Sí, yo sé Pero hay chat, eso tiene chat eh, YouTube. Digo, pérrate, ¿sí? YouTube, Youtube, tiene Yo estoy leyendo, espérate Sí. Vamos, Vamos ya. ya. dos tres. Bien, bien, ya estamos de vuelta en este bloque Pío Deporte Ya ustedes escucharon el segmento Pío Gol Siempre con cosas interesantes El segmento Pío Gol Hablando de mucho fútbol, mucho fútbol eh, Bueno, gracias mil a toda la gente que sigue con nosotros Y vámonos, vámonos, porque señores, ya el hombre aceleró La gente hablaba de que el tipo, y ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y no tengo que decir nombre. Que el tipo, al coger lucha con el equipo de Indiana, iba a fracasar. Entonces, en la siguiente ronda. Bueno, pues Cleveland ya tiene la serie 2-0 en su favor. El Rey Lebron ya tiene la, dos, la serie 2-0 en su favor. 128-110 ganando. Eh, ganó ese compromiso. La gente que puede ya, en esta nueva versión les decíamos que vienen cosas interesantes. En piodeportes.com vienen cosas interesantes a través de nuestras redes sociales y en este momento usted puede acceder este micrófono, este micrófono David, ¿verdad? Sale mal en la pantalla. ¿Verdad? sale mal. Ya, mira, ¿sale bien ahí? No, señores, pero qué bonito se ve el logo. El que tengo que echarme para un lado soy yo, ¿verdad, David? A ver, imagen, sí, imagen, sí. Imagen. Eh, yo soy, sí, eh, yo soy el que tengo que echarme para un lado. Ya, David Hernández y Víctor Santana trabajando fuerte. Es para acá que tengo que echarme. En el centro que tengo, en el centro. Miren Y, y miren, miren la cantidad de gente que le está dando like en el Instagram, porque entren ahora al Instagram de Pío Deportes, ahora mismo. Periscope. periscope. Ah, eso en Periscope, en Periscope, en Twitter. Entren a Twitter ahora, busquen Pío Deportes, entren a YouTube, busquen Pío Deportes, y por usted entienda, la aplicación que le quepa en su celular, si tiene poca memoria, por, por ahí usted nos ve, no hay ningún problema. Y entonces empiece a compartir con nosotros opiniones diversas y demás, por ejemplo imparable LeBron, de aquí hasta la final de la NBA. Cleveland, usted dirá, bueno, Filadelfia ya perdió de Boston en el primer partido de la serie, pero Filadelfia está ganando. Está ganando en el medio tiempo, 56 por 52, a Boston y al dominicano Alfred Joel Holford. ¿Cuál es la actuación de Al Horford? Se las digo ahora, 7 puntos, 6, 9 rebotes y una asistencia el dominicano Alfred Joel Holford y el equipo de Boston... Eh, ...busca, busca ganar ese partido... ...colocar la Serie 2-0 a su favor... ...mientras tanto... ...Lebron y Cleveland... ...que no tienen la ventaja de la casa... ...van a Cleveland... ...a poder... ...entonces... Eh, ...dejar la Serie... ...o tratar de dejar la Serie allá... ...no regresar a Toronto... ...recuerden que estas... ...semifinales de conferencia... ...son... ...2-2-1-1-1... ...verdad... ...así es que son... ...o sea... Cleveland tiene... ...la posibilidad... ...de ganar dos más... ...corridos... ...en su casa y sentarse a esperar quién gana de Filadelfia y Boston. Claro. Cleveland tiene la desventaja de la casa, ¿verdad? Cleveland tiene que esperar quién gana en caso de que gane, porque me estoy adelantando. En caso de que gane, tiene la, la desventaja de que debe esperar cuál de los dos gane para ir a viajar a esta a, a la ciudad que sea la la que enfrentaría, supuestamente, o, o que podría enfrentar en un eventual final de conferencia para Cleveland Cavaliers. Entonces, ¿dónde está la deficiencia de Boston? Oye, ese primer partido, a mí no hay quien me diga que Demar de Madre Rosa en esa última jugada. Claro, no es que vamos a decir que el juego se perdió ahí. No, señor. Pero nadie me puede decir a mí, nadie, que Demar de Madre Rosa no debió subir. Él sacó la pelota un disparo de tres fallido y lamentablemente allí la cosa se perdió pero pero repito repito debió en ese momento de Marner Rosen subir y tratar de conseguir la falta Espérate, miren estamos es el es, es tanta la modernidad la gente puede conversar con nosotros en twitter en Periscope lo puede hacer en youtube está activo el chat de youtube ahora mismo entra al Ay, gracias a Viterbo Alberto de los Santos Es el primero Déjame ser el primero que digo Hola, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿David Hernández? Ah, ah concha, vamos a ver Bueno, ahí está Espérate, que se me hizo un lío aquí porque no tengo la sesión abierta Tiene que iniciar Tengo que la iniciar sesión la sesión de deportes. Ah, tengo que iniciar la sesión Pero gracias, gracias a Viterbo No voy a utilizar la mía Espérate, toda la gente ahora mismo en el chat de Pio Deportes Preguntas Estamos en proceso ya en esta primera emisión histórica ¿Puedo catalogar la histórica, David? Emisión histórica, primera emisión histórica de Pio Deportes en vivo en redes sociales. Ya Montilla lo hizo en línea, en línea Pio Deportes, lo hizo Montilla esta tarde. Déjame ver. En sintonía desde Asua. En, inicié con mi sesión, David. Gracias a, a Viterbo. Gracias de verdad a toda la gente eh, que está con nosotros a través de YouTube. Entra a YouTube, busque Pio Deportes. Lo puede hacer en, en Twitter Busco Pio Deportes Entrar al link También lo puede hacer en Periscope Y ya los like En estado De manera impresionante Pero se lo no tiene madre Víctor qué bien Y la gente Lo que necesitamos Es el apoyo de la gente Necesitamos el apoyo de la gente eh, Con lo que vamos a hacer Vienen muchas cosas nuevas Muchas, muchas cosas nuevas A través De esta plataforma eh, De PioDeportes.com Usted puede incluso Su marca Debe Ven aquí esta foto eh, Deben, deben, Debe su marca Usted eh, tra, eh, Mostrarla a través de todo el alcance Que tiene Pio deporte Que seguiremos en por 1080M La gente a través de la amplitud modulada Puede escucharnos Estar en nuestra página, los que están ahora mismo en vivo están viendo eh, la página de, de internet biodeportes.com y Shiro Suzuki se retira del béisbol, es la noticia de primera plana y que ha generado mucho debate. Están también las entrevistas, eh, lo que, los cortes que traemos acerca de... La, lo que piensa los jugadores luego finalizados partidos ahora en el en el baloncesto eh, de el, el baloncesto del distrito nacional lo verá también en, en la liga de voleibol superior estaremos mañana porque si Cristo Rey gana este viernes es campeón de la primera versión de la liga de voleibol superior estaremos también el domingo el domingo ven acá y y déjame ver la cantidad de gente que está conectado bueno ya se conectó la señora Cueto como tiene que ser ¿no, verdad ...ya lo hizo, apoyo total David Hernández... ...¿sí? ...gracias a toda la gente... Eh, ...opinen, pregunten, hagan lo que sea con nosotros... compártanlo, ...porque es para ustedes esto... ...estaremos presentes en la, en la final de la Liga de Borrador Superior... ...y las impresiones estarán en nuestra página de internet... ...piodeportes.com... ...ahí estará, Usted verá todo... ...y además usted puede... Su, ...mostrar sus marcas... Eh, ...a través de todas estas plataformas... ...que estamos desde este momento... ...generando para todos ustedes... Instagram, ya estamos trabajando para que todo venga a través de Instagram, pero ya estamos en Twitter, a través de la aplicación Periscope, ya estamos en YouTube, estamos en Facebook, así que usted puede compartir con nosotros todo lo que usted entienda que es necesario eh, que nosotros lo podamos debatir, ¿verdad? A través de, y no tan solo... Pío Deportes, porque ya venimos con, también con los segmentos que, que se han desarrollado, ya Poderosas en los Deportes, ayer hizo un programazo, y usted lo va a poder seguir, va a poder conocer a las chicas bueno, ya ustedes la, las ha visto pero va a poder compartir a través de video eh, ya ustedes compartieron y vieron a Luis Ojeda y a Malvin Beltré en el segmento Pío Gol ya todos los segmentos que hemos estado desarrollando en Pío Deportes, usted puede verlo bajo la, la administración y la coordinación genial de Fabricio Geraldino Ustedes han visto que tenemos diferentes tomas eh, Es un estudio bien bonito el que se ha preparado para todos ustedes Un estudio eh, que nos hace sentir a nosotros bien aquí Y también que usted puede estar con nosotros compartiendo todo esto Así que gracias mil, gracias mil a toda la gente que está allá compartiendo con nosotros Y puede seguir haciéndolo todos los días desde las 6 de la tarde estaremos en vivo eh, a través de RPCO por 1080am, pero estaremos en vivo en Twitter, en vivo en Facebook, en vivo en YouTube. Y además, esos debates, las entrevistas estarán colgadas en nuestro canal de YouTube ahora mismo. Usted entra ahora deportes en YouTube. Y hay un botón rojo que no está de lujo. Ese botón rojo que ustedes ven en YouTube que dice suscribirse. Si ustedes dan un clic y se suscribe. Solo con un clic se suscribe. Y ya usted tendrá las alertas cuando estemos en vivo. Cuando tengamos programas especiales, que ya estamos preparando programas especiales para ustedes, reportajes. Es más, si yo les cuento las cosas que vienen, yo lo voy a dejar de sorpresa. Pero venimos con todo un contenido bien completo, bien completo para. U todos ustedes me pregunta Viterbo Alberto de los Santos si Bartolo es el lanzador que está teniendo mejor desempeño para el equipo de los vigilantes de Texas y en qué lugar está situado en la rotación lo que pasa es que Bartolo eh, fue un lanzador que estaba para ese ese plan de emergencia nosotros entendemos que él tiene la capacidad de estar en esa rotación por ahora pero ustedes entienden que es una temporada larga una temporada bastante larga la que la que espera y el proceso este que vive Texas, la lesión ahora de Martín Pérez, y le da el cupo a Bartolo, Bartolo estará en ese momento asumiendo ese rol. Ese es el rol de un veterano, un veterano ya de mil batallas, que busca una oportunidad para conseguir un objetivo. El objetivo de Bartolo es ser el latino de más victorias en grandes ligas. Eso es lo que lo tiene él. ¿Que está haciendo el trabajo? Sí, está haciendo el trabajo Bartolo Colón. Eso eso es cierto. Pero eh, el cabeza de rotación de ese equipo es Cole Hamels eso no hay que dudarlo y así entonces ya la rotación de Texas va a ir eh, va a ir entonces eh, trabajando, entendemos que lo que está dando Texas en este momento está por debajo, pero no es que esa rotación va a dar mucho eh, no sé si me doy a entender o sea, entendemos que ese equipo de Texas eh, tendrá la oportunidad de hacer el trabajo, pero pero no, más, no, no, no algo para usted entender que Texas va a clasificarse eh, Bartolo debe hacer el trabajo Pero el rol de Bartolo, de Bartolo No es un rol de estar fijo en una rotación Nosotros entendemos que dependerá mucho Del trabajo que va a hacer, eh, eso sí Pero es una temporada larga eh, Ustedes vieron que la, la, la, El rendimiento de Bartolo no, no fue el mismo Que en el 2016 Ahora en este pasado 2017 Le fue bastante mal con los bravos de Atlanta Pudo hacer el trabajo entonces eh, eh, Ya con los mellizos de Minnesota Pero entendemos que no que el tema de Bartolo Bartolo es un, un plan, un objetivo primero. ¿El objetivo de Bartolo cuál es? ¿Cuál es el objetivo de Bartolo? Bueno, estar eh, eh, consiguiendo la victoria número 246, que lo llevará a ser el latino con más victorias. ¿Y qué está buscando eh, Texas de Bartolo? Que él pueda tener ese rol de abridor ocasional. Por eso en ese momento, cuando nosotros... Estuvimos hablando acerca de, de, la, lesión, eh, de la lesión de la lesión de Martín Pérez Y que en ese instante se dio la casualidad De que Bartolo fue eh, despedido eh, Muchos utilizaron el término eh, Pero el equipo de Texas lo, lo sacó Le dio de baja de ese contrato que tenía de Liga Menor eh, Con invitación a campo de entrenamiento Pero era para renegociar eso Era para simplemente para eso Buscar renegociar en, en, en el tema de poder tener la oportunidad de estar en Grandes Ligas lo más que se pueda Llegó el contrato, Bartolo fue llevado a Liga Menor Prácticamente se vio que el anuncio era básicamente el mismo contrato Pero no, ya Bartolo estaba yendo a Liga Menor Pero con la oportunidad de, de estar abriendo en Grandes Ligas Y estar en roster de Grandes Ligas con más frecuencia De inmediato cuando surgió la primera oportunidad Bartolo abrió el partido en, eh, Si no me equivoco fue frente a los Atléticos de Oakland en la primera vuelta de la rotación por Martín Pérez En este momento La rotación de Texas es Cole Hamels, Dow Fister, Matt Moore Esos deben ser los tres primeros De esa rotación El cuarto debe ser Martín Pérez Pero está lesionado Y Mike Minor en el quinto puesto Esa es la rotación de Texas ¿Qué pasa? Hay momentos donde los equipos han aprovechado Para Darle, darle descanso A la rotación y ¿qué han hecho? Han eh, eh, buscado un lanzador 6 en la rotación. ¿Qué este va a ser Bartolo? Que es ese tipo que está en el bullpen para hacer relevos largos? Eh, el, como pasó con Domingo Germán esta semana, que falló el, el, el lanzador abridor Jordan Montgomery y Domingo Germán trabajó en cuatro entradas sólidas. Esa es la labor de un, de, un eh, de, este, de este backup de rotación, vamos a utilizar el término, ¿verdad? Y que es, la, es el, la misión de Texas con Bartolo y es la función de Bartolo Colón. Eh, Recuerda, Víctor, que es una temporada muy larga La de grandes ligas Y entonces, eh, quizás el, el Bartolo, Bartolo siendo un veterano Su rendimiento no va a ser el mismo Ahora en abril, que en mayo, que en junio Eso es lo que nosotros entendemos Así que, eh, espero que sea la respuesta que tú hayas buscado ¿verdad? Te, te haya satisfecho nuestras respuesta, Pero, eh, en realidad, nosotros quisiéramos Nosotros quisiéramos que Bartolo Colón Este... En, en la rotación De Que Bartolo esté en una rotación fija Pero entiendo que no eso Ya el momento de Bartolo es eh, Bartolo, el objetivo de Bartolo es Simplemente eh, Buscar, ganar eh, 245 partidos en Grandes Ligas 246 y ser el, el El abridor, el latino con más victorias En el mejor béisbol Del mundo, gracias a toda la gente que sigue Comentando con nosotros Y bueno Ahora mismo en, en punto o arroba piodeportes en Twitter eh, Hay una, una pregunta y está fijado en, nuestro, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro timeline eh, El tweet fijo dice lo siguiente Varios gurús de la sabermetría indican que Pujols es el peor de los jugadores Y le... Y les invitan ustedes a que opinen sobre esto Hay un tema Hay un tema eh, ese fue un, ese, Esa noticia se debatió el año pasado Entiendo que Traerla acá otra vez Es J La P. Simple, simple Entiendo que Pujols se va a retirar Como uno de los mejores jugadores de grandes ligas Muchos dicen que el mejor eh, uno de los mejores primera bases del negocio para muchos, eh, entre los dos y debe ser el primero de ese listado el top 3 de los mejores primera bases de grandes ligas, pero sin duda es uno de los mejores bateadores que ha visto este, este negocio eh, está en el punto donde todos los atletas llegan, que es el de caída libre, pero las estadísticas y los números de Pujols están ahí incluso siendo Pujols inicialista de los mejores del negocio eh, a Pujols le tocó una época donde había grandes primeras bases es más, cuando Pujols fue agente libre eh, no había muchos equipos donde usted podía llevarlo para jugar primera base eh, Joy Boto eh, en el caso de, de Martin Shearer en aquel momento Prince Filler estaba con un equipo eh, cuando la ofensiva se destacaba bastante y Pujols era el primera base de, eh, de los cardenales de San Luis eh, el debate de Pujols en ese momento ¿quién era mejor? Sí. el mejor jugador de Grandes Ligas sí, ¿y él sí. Juárez Rodríguez? Eh, estamos hablando de 2005 2006, 2007, quizá 2008 y entiendo que eh, ese tema, traerlo a colación por parte de, de, de, de la publicación que se hizo en ESPN el año pasado, él se, ha, se, se basó en una estadística la cual determina el rendimiento eh, global del jugador. Eh, el, Word es, es el, el Word es como ese número que usted tiene eh, para... Eh, para abarcar todo lo que hace el jugador, eh, pero que también tiene, te to, to, toma en cuenta la posición que juega, el rendimiento defensivo, y es buscar un número que te represente a ti el, eh, lo, lo útil que es el jugador, eh, no tan solo con el tema ofensivo, no tan solo que si conecta 50 jorrones, es... No, pero lo viste, ¿te gustó la foto? No, pero, señores, eh, es... Eh, que con 50 honores ya, el tipo Porque con 50 es el mejor, no, hay otras cosas que, que te lleva A tú analizar más Lo que ese jugador puede aportar para el equipo Y Precisamente, precisamente Ese gol, el año pasado Le dio a Bujols un número por debajo de cero Negativo, verdad Y era, entre los jugadores de posición El peor en ese momento Ciertamente, él estaba midiendo La temporada, pero hay títulos Hay títulos que que tú tienes que saber manejarlo lo decía Víctor Santana esta tarde tú generas un, un título y eso, y eso hace que la percepción el interés se genere de una manera u otra o sea, no decir Pujols tiene eh, eh, el word ahora mismo en negativo no, Pujols es el peor jugador de grandes ligas y esto generó mucho debate pero ya se entendió el por qué ese periodista publicó eso acerca de, de Albert Pujols eh, pero repito, traerlo a colación otra vez, cuando Pujol se está buscando ser el, el, el bateador número 32 en grandes ligas con 3.000 hits, es embromar es, es la paciencia, es otra la p Y lo estoy utilizando mucho para que lo entienda.